Hola gente, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio sobre Flutter. Este framework de Google que nos permite hacer aplicaciones tanto para iOS y Android con una sola base de código. En el capítulo de hoy vamos a empezar a agregar funcionalidad a la maqueta que hicimos en el capítulo pasado. Y para eso la idea es agregar soporte de Firebase. Firebase es un conjunto de servicios que provee Google en los cuales podemos encontrar base de datos, autenticación, storage, hosting web, funciones de Machine Learning, en fin, tiene un montón de herramientas. Nosotros vamos a estar usando solamente la base de datos CloudStore, ¿sí? Hay dos bases de datos, una se llama Realtime Database y la otra es Cloud Store y nos permite además de guardar documentos, hacer queries, por lo tanto es un poco más potente a la hora de consultar y guardar datos. Agregar Firebase a nuestro proyecto es algo relativamente sencillo lo que debemos hacer es primero venir a nuestra consola de Firebase les dejo el link en la descripción le damos a añadir proyecto y tenemos que seguir algunos pasos lo primero es el nombre del proyecto vamos a llamarlo como gasto youtube o sea que lo quiero diferenciar después del proyecto que voy a usar en producción podemos editar acá la idea del proyecto la zona donde queremos que esté costeado las máquinas virtuales o los servicios que vayamos a usar. Podemos deshabilitar, deshabilitar esto, aceptamos las condiciones y le vamos a crear proyecto. Esto demora unos segunditos y una vez que está listo lo podemos comenzar a utilizar. Si es la primera vez que entra en Firebase, vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que tenemos. Acá a la izquierda tenemos las diferentes herramientas, como son las herramientas de desarrollo. Como les decía, tenemos autenticación para hacer login que incluye no solamente login con Google, sino que podemos hacer login con Facebook, con Twitter, con Linkedin, básicamente con un montón de aplicaciones que soportan OAuth 2 nuestras bases de datos Storage, Hosting, Funciones, que básicamente son Serverless Functions Podemos ver la performance de nuestra aplicación en base a los datos que se recolectan de los usuarios. Luego tenemos la parte de Analytics para ver un poco cómo como es el público que usa nuestra aplicación y después tenemos la parte de experimentos o crecimiento que nos permite eh, hacer no sé, test AB para probar nuevas funcionalidades o tenemos la parte de mensajería instantánea o el remote config que nos permite modificar comportamientos de nuestra aplicación directamente desde este panel y el último ítem acá de AdMob es para trabajar con las publicidades mobile de Google. De todo eso que nos provee Firebase, a nosotros nos va a interesar solamente la base de datos. Vamos a venir, vamos a empezar creando la base de datos y después la vamos a integrar a nuestra aplicación. La base de datos en Firebase maneja un sistema de permisos basados en matching de documentos, donde nosotros podemos ir analizando qué documento tiene qué permiso de lectura y de escritura sobre qué usuario. Podemos restringir que todos los usuarios puedan escribir todos los documentos, algunos usuarios algunos documentos, o que cada usuario escriba su documento y así, es bastante flexible y a su vez es bastante complejo y da para un tema de un video entero por lo tanto lo más recomendable al principio es usar este modo de prueba hay que tener en cuenta que este modo de prueba, como nos dice acá, queda todo lectura y escritura 100% por lo tanto cualquier usuario que use nuestra aplicación puede borrar cualquier cosa de cualquier otro usuario en nuestro caso, como no nos interesa todavía la parte de seguridad, lo vamos a dejar en de modo prueba y más adelante lo vamos a cerrar. Una vez que tenemos creada nuestra base de datos, acá vemos que tenemos cuatro posibles opciones. Por un lado tenemos la pestaña de datos, la de reglas, índices y el de uso. Y vamos a dejar algunos datos preparados para poder consumir desde nuestra aplicación. Lo primero que vamos a crear es una colección que guarde esos gastos. Lo hago en inglés por una cuestión de que me gusta que esté todo en inglés, pero ustedes les pueden poner el nombre que ustedes les guste. Una vez que estemos ahí, podemos empezar a agregar datos. Lo que tenemos que agregar es un elemento. Cada elemento tiene un identificador. Eso podríamos manejarlo nosotros, pero es bastante engorroso. Por lo tanto, en general, los documentos se usa en el audio automático que tiene este formato de hash. Para manejar cómodo nuestros datos y poder hacer esta pantalla, nosotros necesitamos saber el mes en el que gastamos algo, el día para poder dibujarlo en el gráfico y el valor que gastamos. Y además, vamos a necesitar la categoría para poder armar esa lista. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar que tenemos una categoría. Estas colecciones son de tipo no SQL, es decir, no tienen esquema. Por lo tanto, el esquema lo tenemos que pensar nosotros y después respetarlo en los distintos documentos. Podemos tener documentos con diferentes esquemas, pero eso nos puede complicar después a futuro. Por lo tanto, hay que ser un poco prolijo. Vamos a suponer que tenemos la categoría shopping, que es de tipo string. Vamos a tener el mes, por ejemplo, que va a ser el número. Vamos a poner que es de octubre para respetar esta pantalla. Vamos a decir que el día 5 y vamos a poner el valor gastado y vamos a decir que es de acá faltó el 5 una vez que tengo todos mis datos pongo guardar y ya tengo mi colección con su primer elemento y todos los atributos del documento vamos a añadir otro más guardamos y ahí ya tenemos nuestro segundo documento. A partir de ahí ya tenemos inicializado un poco algunos valores de prueba con los que vamos a trabajar, por lo que vamos ahora a pasar a hacer el setup de Firebase en Flutter. Para comenzar a trabajar con Firestore en Flutter tenemos un plugin que está acá en la página de, de Dart, que es oficial de Google, que nos permite acceder a esta API y tenemos que hacer algunos pasos para cada plataforma antes de poder utilizarlo. Acá están los pasos para Android y para iOS. Yo lo voy a hacer solo para iOS porque lo voy a correr en el simulador. El paso para Android es de hecho un poco más fácil todavía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agregar la aplicación iOS en nuestro proyecto. Eso significa venir acá donde dice Project Overview. Puede ser que ustedes lo tengan en castellano y acá arriba debemos apretar el botoncito de iOS. Si quisiéramos agregar Android apretaríamos acá y si queremos hacer una, un frontend web deberíamos apretar en el simbolito de HTML. Lo primero que nos pide es el ID de paquete iOS que debe coincidir con el paquete que tenemos registrado en nuestra aplicación. Para eso lo que debemos hacer es ver qué nombre de identificador utilizamos en nuestro proyecto. Para ver el identificador que utilizamos lo que debemos hacer es abrir la terminal en nuestro proyecto y abrir dentro de la carpeta iOS y abrir el runner CX Workspace ¿sí? esto nos va a abrir el Xcode y una vez que está abierto seleccionamos el primer ítem del árbol acá a la izquierda de llama runner y este bundle identifier es el ID con el que creamos la aplicación lo copiamos volvemos al navegador y lo pegamos. Los otros dos parámetros son opcionales por lo tanto podemos seguir registrando la aplicación. Mientras se registra el Xcode lo dejo abierto porque ahora lo vamos a seguir usando. Debemos bajar este archivo que nos da que se llama Google Services Info Paylist, y lo guardamos en la carpeta en el disco rígido. Una vez que lo tenemos guardado lo que debemos hacer es simplemente arrastrarlo y meterlo dentro de la carpeta runner vean que hay un runner arriba y un runner abajo debemos pegarlo al lado de el info.plist en el mismo nivel nos pregunta si lo queremos copiado le decimos que sí. si sí, tiene que quedar al mismo nivel si no no les va a funcionar una vez que hicimos eso podemos cerrar el let's code, le damos siguiente esta parte de añadir el sdk de firebase la tenemos que saltear lo hace automáticamente el plugin esta parte de código inicialización lo tenemos que saltear ya que también lo hace el plugin y ahora se queda esperando a que nuestra aplicación corra por primera vez. Lo único que nos queda ahora es configurar el plugin en Flutter. Debemos venir acá a la parte de instalación y tenemos que agregar la dependencia en nuestro archivo en nuestro archivo pubspec.yaml. Pegamos debajo del último plugin que habíamos agregado y ahora sí, lo que necesitamos hacer es detener la aplicación y arrancar desde cero para que tome todos los cambios. Ahora sí, ya está corriendo nuestra aplicación y nos damos cuenta que hay algo diferente porque tenemos todo este output de transmisión de paquetes, no sé, y un montón de datos. Eso básicamente es Firebase logueando lo que está haciendo contra el backend. Si queremos un poquito más de confirmación, podemos hacer una query de prueba. Al venir nuevamente a la consola vemos que acá ya ha detectado que nuestra aplicación se está comunicando con Firebase por lo tanto también es otro indicio que nos puede ayudar. En la documentación del plugin tenemos cómo utilizar nuestro código en la parte del README. Lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de Cloud Store, de Firestore, perdón. pegamos arriba del todo, ahí queda importada y acá tenemos algunos ejemplos de cómo trabajar con ella. Como verán para agregar datos simplemente es tomar la colección, crear un documento y a ese documento darle un set data automáticamente nos va a poner el diccionario que pongamos con los atributos y el ID lo va a seleccionar de manera automática tenemos una forma de hacer un list view que lo vamos a ver ahora en un ratito y el que nos interesa ahora para ver si está funcionando todo es cómo hacer una query vamos a copiar y pegar y ahora vamos a modificarla e ir entendiendo un poco qué es cada parte para esta parte de debug lo podemos, lo podemos pegar en cualquier lado, ya que esto trabaja de manera sincrónica. Vamos a usar este initState para hacer pruebas y vamos a pegar nuestro código. Siempre vamos a tratar trabajando sobre una instancia de Firestore, ¿sí? esta es la instancia que está atada a la configuración de nuestro proyecto, no la podemos cambiar, por lo tanto la única forma de accederla es mediante ese instance. Con el método collection podemos decir qué colección queremos trabajar, nosotros queremos trabajar con las expensas, con los gastos, y en este caso Vamos a decirle que queremos todas las expensas del mes actual, que sería el que está seleccionado, que lo tenemos como Current Page. Entonces acá podemos poner Current Page y vamos a sumarle uno porque las páginas, las páginas empiezan desde cero y los meses empiezan desde 1. Este método de snapshot básicamente nos le dice a Firebase, bueno, tráeme una copia de todos los documentos que cumplen este criterio. Y eso me lo da de una forma de un stream los streams al igual que en Java 9 o en otros lenguajes si usaron RxJava o RxJavaScript pueden tener un poco el concepto básicamente es como un observable donde nosotros escuchamos y a medida que van a surgiendo nuevos eventos se nos van insertando en este stream de esa manera nosotros podemos escuchar cuando hay cambios de valores, en el caso nuestro podemos hacer un listen ese licen nos va a dar un, un dato y ese dato va a tener los documentos que va a ser una lista entonces por ejemplo acá para cada uno vamos a imprimir la, el documento entero vamos a por ejemplo imprimir, reiniciamos la aplicación porque estamos haciendo algo nuevo en el estado y como vemos después de algunos errores en realidad lo que nos importa son estos dos prints que lo que nos dice que nos está imprimiendo una instancia de un document snapshot. Vamos a ver la categoría. Entonces, por ejemplo, reiniciamos. Y ahora sí nos dice que hay un elemento de categoría Food y un elemento de cate categoría Shopping, tal cual teníamos ya en nuestra base de datos en Firestore. Entonces, a partir de acá, lo que nosotros podemos hacer es empezar a trabajar con nuestra UI. Este snapshot. Para que vean bien el tipo lo que hace me devuelve una clase de tipo stream cada elemento dentro del stream es del tipo de query snapshot esto funciona de la siguiente manera si vemos ahora tenemos solamente dos categorías una food y shopping pero vamos a hacer una pequeña prueba vamos a poner en el browser al lado y les voy a mostrar cómo funciona esto de los streams bien acá ya tengo los de nuevo los las dos páginas al lado, vamos a ir a nuestra base de datos, lo que queremos ver es terminar de entender es cómo funcionan estos streams, entonces básicamente lo que va a pasar es esto, la primera vez que yo entro que se ejecuta este método de snapshot, el listen empieza a escuchar y esto genera una query en la base de datos, esa query inyecta el valor de todos los documentos en el stream y el listen los recoge y los imprime, ahora ahí no termina la cosa ya que como es un stream, el stream queda vivo, por decirlo así, para siempre. Por lo tanto, este listen queda permanentemente escuchando. Entonces, si yo por ejemplo acá vengo y digo que esta categoría en vez de food es entretenimiento y la actualizo, como ven, ahora tuve dos print nuevos porque esto lo que hizo fue avisarle a este snapshot, que es un stream, le insertó un nuevo ítem con toda la colección nuevamente que macheaba con esta query. Entonces, como yo cambié food por entretenimiento, Ahora tengo dos elementos, uno entretenimiento y uno shopping. ¿sí? Por lo tanto, eso permanece vivo mientras la aplicación esté viva. Entonces, eso nos permite hacer de que yo tengo, por ejemplo, abierta la aplicación en dos dispositivos, o en este caso en la web y en un dispositivo, cualquier modificación sobre la base de datos automáticamente me es notificada. ¿sí? Se pushean los datos todo el tiempo y yo no tengo que andar haciendo un pooling para ver cuándo cambiaron los datos. Eso es muy poderoso ya que nos permite hacer aplicaciones reactivas de manera muy simple. Lo que también nos permite es que ya que esto es un stream, tenemos unos widgets muy útiles que nos permite escuchar cambios en los streams y a partir de ahí construir nuestro UI. Si se acuerdan del capítulo donde hicimos el lector del diario Río Negro, ahí usábamos un widget que se llamaba Future Builder que nos permitía crear widgets a partir de un valor futuro. Asimismo, tenemos uno que se llama Stream Builder que nos permite generar la UI a partir de los ítems que van apareciendo dentro del stream, vamos a ver un ahora entonces cómo mezclar estas dos cosas para poder cambiar nuestro UI en forma dinámica, Antes de comenzar vamos a comentar esto que no lo vamos a usar por ahora y vamos a hacer un poco de limpieza en nuestro código para que sea un poco más modificable, en este momento tenemos todo dentro de una sola clase dentro del main dart y vamos a limpiar y separar algunas cositas si vemos bien, nuestra UI se basa básicamente en un selector y una vista de todo el mes. Por lo tanto, todo lo que es desde el número del gasto del mes hasta la lista lo vamos a separar en un nuevo widget que nos permita trabajar con los valores de un mes en particular sin que se nos mezcle tanto toda la lógica. Vamos a empezar creando un nuevo archivo que se llame month Widget. dentro de él vamos a crear un widget Stateful que se llame de la misma manera y necesitamos importar la librería de material design. En el build del state entonces lo que nosotros queremos hacer es generar el, las expensas que es el número de arriba, el gráfico, el separador y la lista. Todo eso nos lo vamos a llevar a nuestro widget de mes. Obviamente esto va a ser una columna y por supuesto debemos buscar cuáles son las funciones que utilizamos para crear toda esta UI y también llevárnosla como parte de nuestro nuevo widget. Importamos las librerías adicionales como el gráfico y la fuente de iconos. Venimos ahora de vuelta al main y abajo del selector entonces ahora queremos agregar un Mont widget lo importamos y reiniciamos la aplicación ya que hicimos unos cambios bastante grandes de movimiento de cosas para ver que no hayamos roto nada de la UI, al ejecutar nos vemos que se rompe y el problema va a ser que nuestro nuevo widget tiene una lista y esa lista necesita saber sobre qué tamaño trabaja, si es el mismo problema que tuvimos la otra vez que teníamos esta lista y le agregamos el expanded, el problema es que ahora nuestra columna principal no sabe qué tamaño ocupa por lo tanto le vamos a decir que expanda todo el tamaño que necesite, salvamos y ahora sí nuestra interfaz se ve exactamente igual por eso es importante ir haciendo paso a paso e ir probando cuando hacemos un cambio grande de interfaz primero hacerlo solo asegurarnos que vemos exactamente lo mismo y recién ahí empezar a trabajar con los datos ya que si no puede empezarse a complicar un poco lo siguiente que tenemos que hacer es entonces empezar a trabajar con esta query. Lo que podemos hacer es tener una variable de tipo stream, la query, y esta query inicializarla con la query que teníamos antes. Pero ahora en lugar de hacer un listen todo el tiempo, la vamos a dejar solamente guardada ahí y la vamos a utilizar. ¿Cómo la vamos a utilizar? Bien, vamos a generar un stream builder dentro de nuestro widget. Vamos a decir que este stream builder es también de tipo query snapshot y este stream builder nos va a pedir un builder que va a tener un contexto y el query snapshot que son los datos y esto tiene que retornar un widget perdón este es de tipo async snapshot ahora sí reiniciamos la aplicación para ver que sigue todo bien y en principio está perfecto acá lo que podemos hacer es por ejemplo preguntar si al igual que teníamos el connection state o los errores en el Future Builder, en el Stream Builder, tenemos exactamente la misma interfaz. Yo puedo preguntar, por ejemplo, si, no tengo, dato, si tengo datos, hago el retorno del widget y en caso contrario, puedo hacer algo más genérico, como decir que estoy cargando los datos con un Circular Progress Indication. Entonces, si yo reinicio la aplicación, veo el progress hasta que se resuelva el tema de tener datos como le digo los datos, básicamente le tengo que dar el stream y le voy a decir que es mi query. Reinicio de nuevo y ahora casi no se ve porque la query se resuelve muy rápido. Si tuviéramos una conexión a internet mucho peor de la que yo tengo actualmente, veríamos, lo podríamos ver por más tiempo. Si yo cambio de mes, no pasa absolutamente nada porque este query no está atado al cambio de página. Por lo tanto, lo que sí vamos a volver a hacer es cambiar la query cuando cambia la página. Y eso lo hacíamos en este setState. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que cambie la query porque va a cambiar el mes. Volvemos a reiniciar, así ya nos queda toda esta parte hecha. Seguimos viendo toda la data de mentira, pero si yo cambio entre mes y mes, lo que debería estar pasando es que esté cambiando la query. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Empezando a trabajar con los datos. Si nosotros tenemos datos, lo que queremos hacer es pasarle esos datos al, mes, al widget del mes. Entonces queremos pasarle el query snapshot.documents que es una lista de documentos. ¿Qué, ¿Qué es cada documento? Cada documento va a ser una entrada de un gasto que es esa misma que cargamos en Firebase a mano que tenía el mes, el día, el valor y la categoría. Nuestro widget ahora entonces necesita tener una lista de document snapshot importamos la librería de factor y necesitamos un constructor para poder inicializar ese valor en este caso vamos a tener que documento Está en formato de key ¿sí? cuando ponemos entre llaves, cuando ponemos entre corchetes recuerden que eso se utiliza en forma de key entonces necesito pasarle el nombre del atributo que quiero inicializar ahora que ya tengo mis documentos puedo empezar a trabajar sobre ellos para utilizarlos dentro de esta interfaz vamos a empezar por el más simple que es el total este que vendría a ser la suma de todos los valores que tenemos en el documento de todos los documentos idealmente esto debería hacerse preprocesado yo lo voy a procesar todo por código por una cuestión de tiempo y simplicidad entonces lo primero que yo necesitaría poder calcular es el total que va a ser de tipo doble y lo quiero inicializar para inicializar atributos que son de tipo final yo no los puedo inicializar por ejemplo en el constructor haciendo total igual a cero si? ¿sí? acá se me va a quejar de que total no puede ser seteado porque es final, no puede ser modificado. Eso es una cosa medio molesta en Dart al principio porque confunde un poco. Yo debería poder hacerlo así, igual a cero y no tengo problema. ¿Qué pasa? Yo el total lo quiero como la suma de documentos, pero acá yo no puedo hacer acceder a documents. porque Porque documents no fue inicializado hasta que no se llama el constructor. Para sortear ese tipo de problemas Dart tiene esta sintaxis que después del dos puntos yo puedo ejecutar acciones que inicialicen los atributos final. Yo podría hacer por ejemplo acá, decir que total es igual a cero, agregar una coma y después llamar al constructor padre. Y ahí no tengo ningún problema. A su vez, cuando estoy inicializando el total, tengo acceso al Documents que viene por parámetros. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es tomar los documentos, que es una lista, hacer un map de cada documento y de ese documento quedarme con el value. Tenemos nuestros documentos, que es una lista de snapshots. Al aplicarle un map, lo que hago es a cada elemento que recibo lo transformo en otro elemento. Por lo tanto, al terminar ese map, lo que yo voy a tener es una lista de doubles con todos los valores de los gastos que tenía registrado. Lo único que me queda es hacer una suma de todos esos valores. En Dart tenemos un método que se llama fold llama que recibe un valor inicial y recibe una función de cómo se combinan esos valores. Recibo siempre dos parámetros, uno es el valor inicial y el otro el primer elemento de la, de la colección. Yo los combino, revuelvo eso y la segunda vez que se llama este método combinar el primer elemento va a ser el elemento que yo retorné en el paso anterior y lo combino con el siguiente elemento. En este caso yo quiero hacer a más b y lo único que nos falta es sacarnos este error que nos está diciendo que esta expresión debería ser constante porque nuestro constructor está declarado constante. En dart el const tiene un significado especial en los constructores. Seguramente en algún tip más adelante vamos a hablar un poco sobre los constructores en particular. Ahora simplemente eliminamos el const y ya esta expresión es válida y nos inicializa nuestro total. Lo que deberíamos hacer ahora es tomar este valor total y ponerlo en ese widget. Simplemente vamos a cambiar acá y vamos a decirle que queremos poner el total que está en nuestro widget y este lo queremos convertir a un string con dos dígitos significativos. Salvamos y ahora vemos como en, no en octubre tenemos un gasto de 190 pesos. Si, vamos, si abrimos el browser y cambiamos algún valor, supongamos este 90, lo editamos y le ponemos 50, automáticamente nuestra aplicación responde a ese cambio y se actualiza el widget. Eso es gracias a que cuando hacemos el cambio, estamos haciendo, tenemos esta query ya realizada sobre este mes, eso dispara la actualización en el sitio web, dispara un nuevo elemento en este stream, lo que hace que se llame de nuevo a este Builder que hace que se llame de vuelta al constructor de widget, volviendo a calcular el total y volviendo a dibujar todo este árbol de widget que llamamos widget, que es el de adentro. De la misma forma podríamos obtener todos los valores del gráfico. Tendríamos que tener ahora sí una lista de valores doble per day para tenerlos de cada día y en este caso lo que queremos entonces es generar una lista de 0 a 29 con cada día, ¿sí? Voy a obviar el tema que algunos meses tienen 31 por ahora porque no es tan importante. Entonces acá lo que podemos usar es un Generator de listas. Queremos una lista de 30 elementos y para cada elemento vamos a tener un generador que nos va a decir el índice que estamos generando. Entonces, ahora lo que queremos hacer es extraer de los documentos, por ejemplo, para el índice 0, todos los que tengan el día 1. ¿Sí? Porque el índice empieza en 0 pero los días empiezan en 1. Entonces esta no es la forma más óptima, simplemente es una, una forma que funciona para hacer algo rápido. Lo que queremos agarrar son todos los documentos donde el día del documento sea igual al índice más 1. Ahora todos esos documentos los queremos mapear, como decíamos antes, para calcular el total y sumarlos. Y ese es el valor que vamos a retornar para cada día, cuando viene el día cero, el index 0 lo que hago es agarro, filtro los documentos, este filtrado es en memoria, no es una query, este where es de la lista, no es de la query, a cada documento me fijo si el día es igual a 1 y si el día es igual a 1, a esos documentos los transformo en un value y los sumo, eso lo que me va a dar es una lista de 30 elementos que va a tener el valor de cada día, entonces una vez que tengo esa lista, lo que puedo hacer es venir al gráfico y decirle al gráfico que me grafique esa, esos datos directamente. El gráfico no estaba preparado, así que vamos a venir y vamos a decirle que tenemos una lista de doubles que se llama data, y ese lo vamos a meter en un constructor. Por lo tanto, hay que cambiar a modo de cookie perfecto le pasamos los, los datos que sacamos de la query y ahora el gráfico, antes generábamos una lista de 30 valores random, todo eso lo podemos eliminar y podemos decirle que grafique los datos del, que le pasamos al widget, salvamos y automáticamente vean como el gráfico tiene dos entradas, una en el día 5 y otra en el día 12, 13 creo que es la que pusimos, vamos a verlo, el día 12. Si yo edito acá y pongo que esto es del día 15 y actualizo si ¿sí? automáticamente sin tener que reiniciar la aplicación ni nada el nuevo dato se ve reflejado instantáneamente en el gráfico. Para la lista de abajo es un poco más rebuscada la cosa, lo que necesitamos es una lista de categorías y sus valores, tenemos nosotros actualmente es una lista de estos elementos que tiene la categoría y el valor en el mismo nivel, lo que queremos hacer es agrupar básicamente por categoría, todos los valores y sumarlos para tener este total y poder calcular este porcentaje. Nuevamente, acá lo que vamos a querer entonces es un mapa que tenga el nombre de la categoría y la suma total de esa categoría. Vamos a llamar categories. Entonces, otra vez inicializamos acá. Queremos, lo que vamos a querer hacer ahora es para cada document hacer un fold, que es básicamente para ir aplicando operaciones de combinación, pero esta vez en vez de combinar sobre un integer, queremos calcular sobre un mapa, que lo marcamos con, la llave, con las llavecitas. Y acá voy a recibir un documento, perdón, voy a recibir un mapa y un documento. ¿sí? El mapa anterior que sería el que inicialmente vacío y el documento actual que va a ser el primer documento. Entonces lo primero que tengo que ver es si la categoría de este documento ya existe en el mapa acá para que esté más claro podríamos hacer decirle los tipos para que me autocomplete mejor entonces yo puedo preguntar si map contiene la clave document category ¿Sí? Ahí estoy viendo por ejemplo si el primero fuera shopping estoy viendo si el mapa ya tiene una aquí que se llame eh, shopping en realidad quiero saber si no lo tiene si no lo tiene lo que quiero hacer es inicializar esa categoría con el valor 0, una vez que yo sé que siempre va a estar inicializada en 0 o en algún otro valor, yo puedo agarrar y a este map le puedo sumar el valor de ese documento en particular, ¿Sí? con esto lo que armamos es un mapa Vamos a verlo un poquito para que se vea más claro. Vamos acá a hacer un print de estas categorías como para entender qué fue lo que hicimos. Salvamos para que recargue y ahí nos da un error que en realidad el problema es que acá tenemos que hacer un retorno. ¿sí? El segundo ítem no está recibiendo el previous ítem. Salvamos de nuevo. Ahora sí, como ven acá, esto es lo que se está generando en categories. Es un array, perdón, es un mapa donde las claves son los nombres de las categorías y los values asociados son la suma de todo, los, todo lo que tenga cargado. Para reemplazar ahora en la lista, esta lista entonces queremos decirle que tenemos ahora la cantidad de tantas categorías como cantidad de claves tiene nuestro mapa. Entonces le decimos que tenemos key.len y ahora vamos a tener que construir cada elemento y vamos a necesitar saber cuáles son los datos que estamos usando. En este caso, vamos a estar utilizando los datos de la categoría. Estamos primero a saber cuál es el key sobre el cual estamos trabajando, que lo obtenemos de la lista de categorías. Y una vez que tenemos el key, podemos tomar directamente ese dato. Ahora, sabemos que esto es el key, sabemos que el total es el data, y nos queda calcular el porcentaje, que lo podemos calcular como 100 por el valor actual dividido el total del widget, ¿sí? es decir, el total de acá arriba. Esto tiene que ser una división entera, que en Flutter se hace con el new flow dividido, es, nos da la división entera, no importa que los otros sean flotantes, y con eso deberíamos poder ver todas las categorías. Vamos a salvar, tenemos un error en algún lado, antes faltar un punto y salvamos de nuevo y ahora sí tenemos nuestro entretenimiento que consume el 33% que da el 33% de las expensas y shopping que da el 66%, tenemos un problema de redondeo, no, no vamos a hacer mucho drama por eso, se puede corregir fácilmente agregando decimales lo que sí quiero mostrarles es qué pasa cuando agregamos otro elemento más. Ahora estamos de vuelta en la consola de Firebase. Supongamos vamos a añadir un nuevo documento de día automático. Vamos a crear una nueva categoría que sea Gaming. Vamos a decirle que el día en que gastamos esa plata fue el 15 para ver que ahí pueden haber dos elementos el mismo día y que se van a sumar vamos a decirle que mes es el 10 para que sea de este mes y vamos a decir que gastamos en gaming 10 dólares que serían unos 450 pesos más o menos guardamos y automáticamente nuestra interfaz se volvió a actualizar tenemos la suma acá del el total sumado correctamente tenemos dos ítems que se sumen acá y se agregó la nueva categoría de gaming sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa si en realidad esto lo hubiésemos gastado en el mes 9 que es septiembre, esto volvió como estaba y si ahora de octubre me voy a septiembre, o oh, casualidad veo los datos de septiembre, si me voy a agosto, obviamente en agosto no tengo datos por eso parece todo vacío, septiembre tengo 450 y octubre tengo 150 y acá vamos a parar ahora pues se eh, hizo bastante largo este video. hay mucho para mejorar lo que vamos a hacer en el capítulo que viene vamos a implementar el botoncito más para poder agregar cosas sin tener que entrar a la consola y ya tener la base funcional de nuestra aplicación espero que les haya gustado el video. espero que lo encuentren interesante la verdad aprendí un montón tratando de integrar Firebase por primera vez si les gusta no se olviden de suscribirse, compartan el video en las redes sociales y no se olviden de activar la campanita para recibir las novedades cuando se publican nuevos videos. Así que con esto los dejo y hasta la próxima.